Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Formándote con Jaime y Alejandro. Estamos en la sesión de avanzado y vamos a entrar ya en el último vídeo. Antes hemos explicado las actividades de Peoplely y ¿qué vamos a ver hoy, Jaime? Pues vamos a ver diferentes opciones que tenemos en el apartado de actividades de la unidad. Veo ¿Vale? que siempre es ahí en el apartado verde, ¿verdad? Sí, en el apartado verde. Aquí en añadir actividades recordáis que es donde se iba añadiendo la las páginas, las transparencias, ¿vale? Y los, todos los tipos de actividades. Pero tenemos aquí también diferentes iconos. Si os fijáis, tenemos icono de actividad Blink, icono de imagen, de audio, de vídeo, de archivo, enlace web, libro digital, archivo entregable, vídeo interactivo, Wikipedia y IGN, Instituto Geográfico Nacional. ¿vale? Pues nada, pues en actividad Blink, Aquí es para hacerlas las cosas accesos directos, que hagan clic y le salga la, la actividad directamente, que no esté dentro de, de transparencias. ¿Vale? Tenemos la de actividad Blink, que ya la hemos visto, insertar una imagen, un vídeo, un archivo. Si quiero, por ejemplo, insertar un PDF y que el alumno se lo descargue, podría darle archivo y subirlo. ¿vale? Tenemos también la opción de enlace web. Sí, nos llevarían a un lugar fuera de la plataforma. Sí, fuera de wow. la plataforma. De libro digital para subir, por ejemplo, un PDF que salga como un libro digital. Sí, unos apuntes o unos eh, documentos que queramos que ellos lo no tengan como complemento a lo que ya hemos hecho aquí. Eso es. La opción de archivo entregable, si queremos que el alumno nos entregue, por ejemplo, un trabajo sí, a sea, través del libro. Y, que imagínate que estoy haciendo algún eh, trabajo de la Segunda Guerra Mundial y me tienen que enviar un... ¿Un documento? Lo entregarías aquí, ¿verdad? En archivo entregable, sí. Una cosa curiosa es que en archivo entregable tenéis que poner en la descripción el título de, de la actividad de archivo entregable, por ejemplo. Y yo después de esta actividad le puedo poner una nota, ¿verdad? La puedo Eso es. Luego en, en el apartado de calificaciones te saldrá la P, dependiendo de evaluar. Sí, me el, el, el archivo que más entregado, ¿verdad? Sí, me lo descargaría y le pondría la nota que fuera. Pues como he dicho en descripción pondríamos como el enunciado de la actividad. Por ejemplo, me tenéis que entregar un trabajo de los planetas. Pues le daríais aquí en descripción y a OK. Vale. Tenemos también la opción de vídeo interactivo para crear una actividad de vídeo interactivo que está muy chula, ahora la veremos de Wikipedia y de IGN, vale. El Instituto Geográfico Nacional tiene diferentes actividades que podemos añadir dentro de nuestros libros. Se podía echar un vistazo. Tienen recursos, ¿verdad? Dentro ¿Vale? aquí. Por... Eso es. Tienen recursos que se pueden añadir dentro de vuestros libros. Pues vamos sí. a ver el tema de vídeo interactivo, que es muy interesante. Si le damos a la actividad vídeo interactivo, vais a poner eh, criterio de evaluación, vais a, a añadir lo que queráis aquí el número de intento, las opciones que nosotros queramos, el estilo que queramos y le damos a OK. Y fijaros, esta actividad trata de crear un libro donde vamos a añadir, digo, crear un vídeo donde vamos a añadir diferentes parones y en esos parones vamos a añadir actividades. ¿Y puedo enlazar el vídeo desde YouTube o tiene que ser subido de verdad? Subido. Todavía no se pueden enlazar... Eh desde el YouTube, ¿vale? Bien, pues comenzamos entonces. ¿eh? Tenemos sí. un título, vídeo interactivo. Primeramente sí. lo subiríamos el vídeo, le daríamos a editar multimedia, a subir. Bueno, ya aquí en recientes tengo ya uno, que es sobre los planetas. Genial. Que tengo descargado. Podría reproducirlo, ¿verdad? Sí, le doy a play y se podría reproducir. Si os fijáis, pues aquí se reproduciría el vídeo. Vale. Y lo primero que tengo que hacer es añadir los marcadores, los, marcadores, los parones del vídeo. Claro, porque sobre este vídeo lo que vamos a hacer es hacer preguntas o a poner actividades, ¿verdad? Eso es. Genial. Por ejemplo, yo quiero añadir una actividad en el, en, en el segundo 32. Pongo yo al segundo 32 y le doy a añadir marcador. Fijaros, el segundo 32 queda señalado con un marcador rojo y aquí nos pondría marcador en el instante 033 bueno puesto 133 y aquí nos indicaríamos que seleccionaría que seleccionemos el contenido que queremos que aparezca cuando llega a este momento Genial. pero antes de señalar tenemos ¿Tengo que hacer la actividad mira sí. yo voy a señalar dos por ejemplo ahí y ya en el 223 220 que diga y ya quedarían aquí los dos contenidos para añadir Cualquier contenido aquí en el marcador tengo que crearlos. Para crearlos, le doy a nueva transparencia. Perfecto. Le di a nueva transparencia y ya crearía el ejercicio que yo quiera. Por sí, ejemplo. De Blink que hemos visto en el otro eso día. es. Por ejemplo, creo una de relacionar, lo voy a hacer rápido, ¿vale? Relacionar. Relaciona los siguientes elementos. Marte Planeta interior Le voy a guardar Ah, eso es una cosa de las que pasa que No podemos guardar hasta que No añadamos el marcador, ¿vale? Hasta que no añadimos el contenido en el marcador No se puede guardar Vale, pues vamos a añadir eh, las diferentes eh, parejas. Pondría aquí tierra, pues, pongo aquí en este lado, planeta interior, y pongo de elemento 2. Saturno, planeta exterior. Voy a hacer solo dos opciones y ahora en, el, en la 1 tendría que marcar la actividad ¿vale? que quiero en el marcador eh, 0.33. Quiero la de relacionar. Y en el marcador instante 2.20 pues, podría seguir añadiendo más actividades. Le daría nueva transparencia y añadiría otra, otro tipo de actividad. Yo voy a añadir en las dos la de relacionar, vale, para que lo veáis. Le doy a relacionar, relacionar, le doy a guardar. Y cierro el modo edición. Podríamos añadir tantos marcadores como quisiéramos, ¿verdad? Eso es. Y fijaros, ahora cuando le dé a play, sí. Sí. cuando sí. llegue justamente aquí, a este arma, puedes quedar ¿no? sí. si quieres y que se para automáticamente, directamente darle al botón rojo. ¿sí? Eso es. Voy a adelantarlo un poco. Y fijaros, ahora cuando llega ahí, al rojo, le salta la actividad. El la luz no la haría. Vale regir la nota y tengo la opción de volver a ver ese tramo de vídeo o continuar con el vídeo continuaría llegaría a la siguiente actividad ¿vale? me saltaría que he puesto la misma ¿vale? continuaría y cuando llega al final del vídeo le saltaría esto de, nos diría has realizado tu ejercicio Jaime usando sobre los siguientes iconos podrás revisar los ejercicios. Si me sale una flecha es que el ejercicio está sin completar y si sale el círculo coloreado el ejercicio está completado. Como tengo los dos coloreados los tengo completados y como los tengo completados voy a finalizar la actividad. Le doy a finalizar la actividad, aceptar y ya tendría una nota. Si te pone el tiempo la nota. Da tiempo la, la nota y si salgo fuera Alguien dice, este me caso, aquí la nota. En este caso has elegido actividades de, de tipo auto-evaluable, pero okay. si es una evaluable para el docente, los es. docente después la podrían evaluar, es como algo se puede evaluar. Eso, Eso es. es. Puedo elegir eh, las actividades que yo quiera. Genial. Pues nada, hasta aquí esta sesión de, de avanzado. De, hemos hablado de todos los tipos todo tipo de actividades y nada, aplazamos a, a probar, a crear vuestros propios libros. Eh, ya lo hemos marcado y cualquier tupa, tipo de duda que tengáis no nos creáis un toque, ya sabéis 924 304 302, cualquier duda o idea que tengáis porque ahora estamos preguntando para eh, crear nuevos tipos de actividad, sin problema, no lo pueden indicar ¿vale? Pues nada, muchas gracias, nos vemos en otra, hasta luego.